¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Tora y estoy con Pikachu alola Lola para, para jugar al Pokémon Luna Luzlock. Seguimos en el... En la Liga Pokémon y toca contra... Creo que estos son fantasmas, ¿vale? Se... Vale. Sarala, creo que se llamaba, Sarala. Eh, ¿Qué Pokémon vamos a usar contra Sarala? Pues a Romel anto y poco más y con mucho cuidado porque mmm, no dejan de ser de tipo fantasma vamos a ver qué tal por cierto así se me ve mucho mejor he puesto una luz allí que está guapísima hola soy Sarala la princesa inmemorial he tenido que hacer un pequeñito parón porque me estaba doliendo mucho la garganta así que a ver qué tal intentaré no hablar mucho ¡Vamos contra ella! Corriendo. Denio dice que tiene un pase haber sido elegido por un Tapu. Pero que no va a formar parte de él del alto mando solo porque lo decida una persona. Así que aquí estoy yo. Voy a ponerlo todo de mi parte para compensar su ausencia. Perfecto, vamos a ese combate de tipo fantasma. Y esta tía es muy happy. Como se puede ver. Pikachu. Acompáñame, Pikachu. Venga. Hostia. Ay. Uy, que se cae. No pasa nada. Sara, la de alto mando, te desafía. Bien. Tiene un peinado muy estrambótico ella. Saga Sablage. Es siniestro. Y es fantasma. Y Romel ah, ¡Ada! Uy, qué bien Me viene bien bien Porque así usa carantoña Carantoña te vas a comer Una carantoña Ahí vamos A ver Cuidadito con lo que hago, ¿vale? antobar 62 Del miser Del miser no sé quién es. Para eso tengo la app. Vamos a buscar en la app. Tengo una app muy buena. ¿Vale? La voy a, la voy a recomendar. Es, se llama Poke info La pondré por algún lado. Tiene una Pokédex que ya está actualizada, a Lola. Y se llama. Del DH Es fantasma y planta fantasma planta mm, vale si es fantasma y planta vamos a utilizar a Carla for example ¿a quién es eh? es planta, ah, porque es alga, es un fantasma alga venga, lanza llama delmi se fuera cala 62 muy bien hiperrayo uh, mm, no sé se lo dejamos. Quito un llamada son 115 por un 150 90, yo creo que sale ganando. 1185 o 150 90, sale ganando. Por supuesto. Que aprendí a ir rayo, qué mapa. Suco al 62, Eliwars al 62. Y saca Palosan Vale, ojito con Palosan Porque si mal no recuerdo tiene una habilidad que si le atacan con, con ataques de tipo agua La cosa se puede revertir y cambiar muchísimo Entonces vamos a cambiar de Pokémon y vamos a meter a... Rommel tiene el ataque... Vale, a Anto Porque yo creo que Palosan puede ser... Perdón que me estaba sacando un moquete <ríe> Ficticio, ¿no? Ya así no tengo moco, pero bueno Pero bueno, que Palosan eh, Da mucho por Por el fucking. Entonces vamos a, a Hacer un ataque directamente ya A joder Vamos a usar el poder Z Una aluvión de flechas sombrías Contra Palosan Voy a cruzar los dedos hasta los de los pies. Estoy cruzando. Me cuesta. Venga. Por favor, Decidwage. Aluvión de flechas sombría. El ataque especial de Decidwage. Carga tapalosan por Dios. Bien, bien, bien, bien. Lo veía yo como uno muy chungo, ¿eh? Rociel 63 Froslas Vale Contra Froslas puedo usar a Carla también Y no creo que me pase nada Lanza lanzallamas y ya está Tranquilito Qué miedo estoy pasando, Dios <risa> Venga, lanzallamas Re confuso Perra Que es la hija del perro Ataca Carla La se llama bien Y se lo carga Muy bien Se la carga Que las es chica Driflim, Volador Venga Creo que es el último ya Sí Bromel Romel, ataque Que encima todavía tienes el, el disfraz Muy bien, muy bien Creo que puedo Garra hombría contra Driflim Uy Amnesia Mierda, sube también la defensa especial. Bien, bien, bien. La especial, no la defensa normal. Y chao, Drifling. Bien, cuarta del alto mando ya. Resquicio, hijo perra. Hijo perra. Me has dejado que abierta sin palabra. Ya veo, eh. Bien. Uf, tercer alto mando que derroto Derroto hmm. Queda uno O oh, una Uf, Pensaba derrotarte y convertirme en la nueva campeona Pero ya puedo despedirme de ese plan magistral Campeona Coño, verdad Después del alto mando viene el campeón Así que me quedan como mínimo dos Por ganar Os os, os, os. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo. O aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, a la derecha, aquí. Aquí, no sé dónde está. Aquí. Abajo a la derecha. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo que será dentro de muy poco. Alora a todos. Cacho.